La Asociación de Empleados Universitarios de la UAS, a inició este jueves el paro de labores por 48 horas, exigiendo múltiples demandas a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En medio de consignas reclaman los beneficios al gremio luego de la asamblea realizada. Miren, el día de ayer se celebró una asamblea, ya la tercera asamblea que se ha realizado acá en este centro, por parte de los empleados, y no todo es color de rosa, como lo pintan las autoridades hacia la sociedad.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 Problemática del centro. Paso de San Francisco de Macorís desarrolla paro por 48 horas. Exigen múltiples reivindicaciones.